Bueno, ante todo, eh, gracias al Senado de México por la, por la invitación. Mm, quería aclarar que un poco lo que he traslado son el posicionamiento, este, eh, por un lado, eh, de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba como también posicionamiento del Campus Córdoba, de lo que es el colegio de los premiados con el nombre de alternativo, el Rye Labriff College, este, que son quienes van además proporcionar al Senado de México un documento que después le transmitiremos para hacer llegar tanto a la comisión como eh, a los senadores que eh, participan. Eh, básicamente nos referiremos al, eh, a lo que es esta propuesta de modificación del artículo 62. Eh, en primer lugar, lo que queremos eh, manifestar es que eh, técnicamente la incineración es eh, uno de los peores métodos para eh, asumir el destino de lo que son eh, residuos, tanto residuos peligrosos como no peligrosos. O sea, queden claros que eh, la incineración debe quedar como último método y de ser posible un método no utilizado. El segundo punto, que un poco anticipando a, a la conclusión, es que bajo ningún punto de vista debe considerarse eh, al llamado coprocesamiento como algo distinto de incineración es simplemente incineración y no tiene ningún sentido colocar un artículo específico para separar coprocesamiento de incineración es incineración y es el peor método eh, que puede este, optarse para lo que hace residuos eh, insisto tanto peligrosos como no peligrosos y a su vez según posicionamiento que tenemos desde la fundación para la defensa del ambiente como miembro de GAIA, de eh, oponernos directamente a todo lo que represente eh, incineración. Eh, el primer punto, me parece importante, es mostrar ejemplos de lo que pasa en las plantas eh, de cemento que proceden a hacer este, incineración. El primer ejemplo tiene que ver con la ciudad de Córdoba, eh, yo donde eh, soy profesor en la Universidad de Sacá, en la Universidad de Córdoba, y en Córdoba está instalada una planta de Olcim, eh, Olcim eh, malagueño. Esta planta este, tenía, eh, siguen teniendo las plantas de Olcim, eh, crean subsidiarias para la recepción de residuos peligrosos. O sea, tenemos la empresa Olcim Lafarg, y después tienen una subsidiaria que en este momento es Geocycle. Antes de que se generara una sola Geocycle para todas las empresas de eh, Orsim Lafarg, tenían distintos nombres. Por ejemplo, eh, en el caso de Orsim Apasco, en México, eh, la empresa era Ecoltec. En el caso de Córdoba, eh, la empresa eh, Orsim Lafarg tenía una subsidiaria llamada Ecoblend. Ahora, en todo el mundo están las empresas de cemento y las subsidiarias que se dedican a la parte de residuos peligrosos. Esto quiero aclararlo eh, eh, muy muy bien. Las Empresas de cemento han sido diseñadas para fabricar cemento, no han sido diseñadas para tratar residuos peligrosos y residuos no peligrosos. <coughs> Lo que han hecho las, las empresas de cemento, y por el cual están tan interesadas en cambiar la categoría para que sea procesamiento, es porque las empresas de cemento han descubierto una actividad tremendamente rentable que es la de quemar residuos peligrosos y no peligrosos en los hornos de cemento. O sea, debe quedar claro de que todo lo que es lo que se llama coprocesamiento es en realidad un gran negocio generado por las empresas de cemento. ¿Mm? O sea, empresa de cemento junto con estas subsidiarias como es el caso de YoCycle. Decía que en el caso de Córdoba, nosotros tenemos una empresa o así la FARC, en la zona de Malagueño, y eh, voy a mostrar un poco cómo operan estas empresas. Básicamente, las empresas de, de cemento que queman residuos peligrosos suelen tener ausencia de controles, y además tener ausencia de controles, cuando se hacen los controles, como no es un, con, un control continuo, cuando se toma la muestra, se la remite y vienen los resultados, ha pasado mucho tiempo. En el caso de Olcimla Farc, en Córdoba, la empresa EcoBlend, que es la subsidiaria para todo lo que es la parte de residuos este, peligrosos, esta subsidiaria descargó eh, al aire en forma ilegal en el año 2009 eh, y también en el año 2010, dioxinas. En el año 2009 superaron en un 52% lo permitido para emisión de dioxinas y en el caso del año 2010, fue eh, un total de 203% por arriba de lo permitido. Eh, tanto el año 2009 como el año mm, 2010, la empresa Orsin, la FARC, ocultó a la opinión pública y ocultó también autoridad de aplicación que estaba emitiendo eh, dioxinas por encima de los valores permitidos. Y esto me parece un elemento tremendamente importante porque muestra la forma, la operatoria en que actúan las empresas cementeras que queman residuos, en donde la quema de residuos es directamente, es un gran negocio sumado al del cemento. En el caso particular de Orsim Apasco, que aparte nos ha tocado acompañar a la gente de México que está tremendamente preocupada por la salud de las personas eh, que puede verse afectada por Olsim. en el caso de Olsim ha tenido por lo menos tres grandes incendios, 2003, 2007 y 2009, eh, incendios que muestran a su vez la inseguridad con que trabajan estas plantas, pero en el caso de Olsim a Pasco tenía una subsidiaria, eh, que es el caso de coltec en donde eh, se asocia con la muerte de 11 personas expuestas al monómero de acrilato, es decir, la empresa, o sí, eh, la FARC, con su subsidiaria, pasan a ser entonces responsables de la emisión de una sustancia a la cual estuvieron expuestas personas que finalmente eh, fallecieron. Es decir, debe quedar en claro que las corporaciones cementeras eh, que se dedican a eh, incineración de residuos, distan de ser empresas transparentes, eh, ocultan a los gobiernos los valores de contaminación y sobre todo hay una serie de puntos que me parece importante eh, marcarlos. Las empresas eh, cementeras, cuando ingresan los residuos para ser quemados, desconocen cuáles son los residuos que entran para ser quemados. Por lo tanto, los residuos cambian totalmente, son impredecibles las mezclas de residuos, pero también son impredecibles las mezclas de contaminantes en forma de gases, de partículas y de nanopartículas. Eh, otro punto importante es que como son impredecibles las sustancias que se queman y son impredecibles los contaminantes que se producen, son por lo tanto impredecibles los niveles de contaminación que salen al aire, pero también son impredecibles los niveles de contaminación en el suelo a que están sometidos justamente a esos suelos por las plumas de contaminación. Eh, sobre esto, eh, aclaremos que lo que contamina una empresa cementera que quema eh, residuos peligrosos son residuos impredecibles de tipo orgánico, compuestos orgánicos persistentes, metales, metaloides, como el caso del arsénico, y después dentro de esos compuestos eh, orgánicos persistentes, particularmente dioxinas y eh, furanos. Pero además de ser un sistema en donde es impredecible lo que se quema, es impredecible lo que se contamina, contamina también el clinker Es decir, eh, no solamente hay una emisión hacia aire, no solamente hay una contaminación de suelo, sino que dentro de lo que es los hornos horizontales de los hornos de cemento, se incorpora, se vitrifica, entre comillas, el residuo peligroso ...dentro del clinker y por lo tanto sale el clinker y sale el cemento contaminado, por ejemplo, con metales pesados. En el caso de Argentina, eh, quiero aclarar de que se violan además las normas sobre información al consumidor. ¿Por qué? Porque al consumidor no se le informa que el cemento producido en una planta en donde se utilizan residuos peligrosos, ese cemento producido está contaminado, por ejemplo metales pesados, pasa a ser una eh, un elemento adicional eh, de riesgo para eh, las personas entonces el conjunto de funcionamiento de las plantas de cemento dedicadas a quemar residuos peligrosos representan realmente la peor alternativa y nosotros consideramos, eh, insisto eh, quienes hemos venido trabajando y siguiendo las operatorias de la empresa de cemento que quema residuos, no debe quemarse residuo peligroso en las plantas de cemento. O sea, repito, no tienen que ser eh, utilizados residuos peligrosos, ni tampoco residuos municipales, ni tampoco los eh, típicos descartes de neumáticos eh, sin usar, por todas estas otras razones. Otro elemento eh, importantísimo a tener en cuenta es que en el caso de Argentina, en el caso, por ejemplo, de Chile, no se considera coprocesamiento. Es una palabra de fantasía. De hecho, el coprocesamiento, y como lo indicó muy bien Carlos, Carlos Arriba, es una estrategia corporativa para disimular un buen negocio, que es el esquema de, de residuos peligrosos, asociándolo a la producción de cemento. Por lo tanto y esto eh, me parece que es un, un, un importante elemento, las empresas de cemento no tienen que quemar residuos eh, peligrosos. Eh, el coprocesamiento, tal, se lo, tal cual se lo quiere eh, incorporar al artículo 62, es una forma, insisto, de blanquear un negocio, que es el negocio de los residuos peligrosos, disimulándolo, como una técnica de ahorro de energía y una falsa reducción en gases de invernadero, porque, contrariamente a lo que en algún momento sentí, yo también que se había argumentado, las eh, incineradoras, la realidad incineradora que son estas plantas de cemento, contribuyen significativamente también a la emisión de eh, dióxido de carbono. Entonces, este, estos son los principales elementos que nosotros eh, queríamos queríamos marcar, agregándole además otro elemento que nos parece importante. En la mayor parte de los lugares en donde están instaladas las plantas cementeras de Alcindra Farg, hay afectación en este momento de la salud de las personas sin que se mida cómo está afectada la salud. Es decir, las plantas cementeras no están rodeadas, no son eh, vigiladas desde el punto de vista de lo que se afecta a la salud de las personas, por ejemplo, en Apasco, en México, ...o el caso, por ejemplo, de Malagueño en Córdoba. Es decir, no existe un sistema de vigilancia de las enfermedades, de la mortalidad que producen las empresas. Por lo tanto, ni siquiera se sabe cuál es el impacto que están produciendo. Por otro lado, en el caso particular de Orsin la FARC, quiero aclarar de que no solamente es una empresa... ...que tiene un triste historial de violación de derechos humanos, de contaminación en distintas partes del mundo sino que además en este momento está teniendo un juicio en Francia por cuanto se la asocia eh, a una actividad terrorista como la de ISIS, por cuanto la empresa Holcim Lafarge hizo acuerdo con ISIS para que sus plantas no fueran atacadas y pudieran seguir eh, produciendo cemento. Es decir, estamos ante en el caso de Holcim Lafarge y otras empresas cementeras, no solamente empresas que contaminan el aire no solamente contaminan el suelo, no solamente los contaminantes llegan a las personas, sino que eh, además en estos casos son empresas que contaminan el propio cemento y que tienen eh, actividades absolutamente eh, incompatibles con los eh, derechos humanos. En el documento que nosotros le hacemos llegar al, al Senado eh, de México, no solamente enfatizamos estos puntos, y en esto voy a coincidir con lo que decía tanto Paul Ponet como lo que decía eh, Carlos, eh, como también lo que se dijo posteriormente, eh, lo único que hace la quema de residuos peligrosos en las cementeras, además de generar un negocio muy redituable para las grandes eh, empresas, para las grandes corporaciones, es agravar el problema de los residuos porque el único método que nosotros tenemos que asumir como necesario, útil eh, y viable es justamente lo que es basura cero. Cuando nosotros lo que proporcionamos es un sistema de quema de residuos, lo que nosotros estamos en realidad es sosteniendo los sistemas lineales de producción. La única forma en que nosotros podemos romper esos sistemas lineales de producción, estos sistemas... De, de contaminación eh, masiva y que a su vez no tiene un registro continuo es a través de programas de eh, basura cero y quiero también alertar sobre eh, el, el inicio eh, y sobre todo el fomento que hacen las propias empresas cementeras de incorporar, comenzaron con residuos peligrosos su próximo paso es incorporar la quema de residuos domiciliarios, residuos eh, municipales que a su vez tienen residuos peligrosos y la tercera fase es la quema de neumáticos en desuso. O sea que son grandes fábricas de insustentabilidad y lo único que hace un artículo 62 modificado como el que se propone eh, en, en México es blanquear una actividad, blanquear una situación que, como en el caso de Argentina y de Chile, es simplemente incineración. Es incineración con todos los riesgos y yo creo que el Senado de México y los legisladores eh, no tienen que ser cómplices de las empresas cementeras que quieren eh, legitimar y blanquear sus posicionamientos, sino que simplemente se, sean controladas, eh, sean fiscalizadas como cualquier planta de incineración. Todo lo que se hace en las plantas de cemento que quema residuos peligrosos es incineración, independientemente si se obtiene energía, independientemente de otros supuestos beneficios. Sigue siendo incineración y no me parece que sea demasiado bueno para una sociedad que se haga una norma, en, de, de lo que es la contaminación por el tema de residuos peligrosos, se la disfrace de coprocesamiento para que de alguna forma los requisitos sean más suaves, porque no nos engañemos. Lo que se busca por generar dentro de la legislación la categoría de coprocesamiento es disimular los enormes riesgos sanitarios y ambientales que tiene la incineración, repito, incineración de residuos peligrosos dentro de los hornos horizontales de las empresas cementeras. Por lo tanto, esa es la posición eh, nuestra y que queríamos transmitirle uh, claramente al Senado de México. Si lo que se busca es proteger a los mexicanos, si lo que se busca es que no vuelvan a pasar cosas como pasaron con el bonómero de acrilato en el Coltec, si lo que se busca es conservar el ambiente, si lo que se busca es que haya una, un destino eh, más razonable eh, de los residuos que produzca la sociedad, en realidad lo que tiene que hacerse es descartar cualquier alusión a coprocesamiento, y dejar en última instancia si las empresas cementeras este, están tan interesadas en hacer una separación la pregunta es caramba eh, si no producen ninguno de los efectos que nosotros hemos estado marcando no tendrán ningún inconveniente en someterse a las mismas restricciones que cualquier planta de incineración esa es pues la conclusión las plantas de cemento que queman residuos peligrosos es incineración son dañinas para la salud humana y me parece que, insisto, eh, el Senado de México, eh, si quiere proteger a sus ciudadanos... Pero, pero, tranquilo, doctor, eh, te ha acabado su tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Decía que el Senado de México, si quiere proteger a sus ciudadanos, lo mejor que tiene que hacer es sacar la palabra de coprocesamiento del artículo 62 y dejar que el libre juego de los controles de incineración también se ejercen sobre las grandes plantas de cemento que quema residuos peligrosos.